Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack Investigador Únete al Team Posada directamente en la arena de Soap Point Beach Fue encontrado el último martes lo que parece un cráneo humano Pero metálico, de una tonalidad dorada y en estado bastante deteriorado y oxidado. Luego de analizarlo, el departamento de policía de Kittery, localidad de Maine, determinó que definitivamente no se trata de un cráneo humano real, sino que la calavera está hecha de metal. Cabe resaltar que a primera impresión se asemeja demasiado a un cráneo humano y es como si hubiera sido realizado con un molde exacto. Josh Stewart, sargento de policía, dijo el pasado miércoles que hasta el momento nadie había reclamado el cráneo a la policía. El hallazgo fue realizado por Serena Galeshaw, residente de Kittery, mientras daba un paseo en bicicleta el día martes durante el atardecer. Galeshaw dijo que en ese momento la playa se encontraba cerrada para el público debido a la emergencia del COVID-19 dijo, algo me llamó la atención en la arena. Me sorprendió darme cuenta de que era una calavera. La miré fijamente, me acerqué y parecía estar oxidada. Así que fue cuando dije, ok, esto debe de ser un fundido en metal. Sin embargo, durante algunos breves segundos, gales Hall dijo haberse sentido preocupada por su gran similitud con un cráneo humano real. Aunque es bastante realista, ella notó que el cráneo es muy pesado. Dijo que el artefacto estaba posado en la arena suave junto a la hierba, por lo que no parece plausible que haya sido llevado allí por una tormenta debido a su peso significativo. Gale Shaw se preguntó si posiblemente el cráneo fue colocado allí como un recordatorio para los residentes sobre los acontecimientos mundiales actuales. El Sargento Stewart Comunicó que el departamento de policía almacenará el cráneo en su colección de propiedades halladas a corto plazo, a la espera de alguien que pueda reclamarlo. Por ahora, permanecerá el misterio de quién realizó este cráneo metálico, quién lo colocó allí y con qué objetivo. Las hipótesis apuntan que se trata de un objeto de brujería, quizá utilizado para algún ritual. Otros van más allá y lanzan comentarios haciendo referencia a un posible cráneo real, pero de un esqueleto completamente metálico, como si éste perteneciera a una raza desconocida de humano o ser extraterrestre. Y es que la perfección es escalofriante, un trabajo realmente hecho a detalle, como para que alguien simplemente lo hubiera dejado ahí. Otra de las hipótesis que raya en lo más descabellado es que simplemente el cráneo, por alguna extraña y desconocida razón, simplemente se materializó, como si este viniera del futuro o de un pasado diferente. Por el momento, el misterio sobre este extraño caso seguirá sin respuesta, pero permanecerá el objeto como prueba de que pasan cosas raras en este mundo.